El Estado central está concentrando el 86% del ingreso fiscal nacional y apenas un 4% a los departamentos. Entonces, hay que reinvertir, digamos, cambiar esa pirámide para que los departamentos tengan verdadero poder, no solamente administrativo, sino también financiero y político.